Estamos aquí para dar cuenta de una noticia importante, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que nos ha sido notificada hoy en una demanda de despido colectivo que tenían interpuesta ELA en nombre de las trabajadoras de limpieza, eh, que realizaban labores de limpieza en el IMQ. Y esta sentencia, importante sentencia, lo que ha declarado es que el despido de estas trabajadoras es un despido nulo que eh, se condena, por tanto, a las empresas del IMQ a readmitir a estas trabajadoras en sus puestos de trabajo y, a su vez, se les reconoce el derecho a percibir los salarios de tramitación, es decir, los salarios que han dejado de percibir desde el día en que fueron despedidas hasta el día en que vayan a ser readmitidas. Eh, es importante decir que, a pesar de que en este procedimiento estaban demandadas varias empresas, entre ellas, la empresa que era empleadora directa de estas trabajadoras, Gisatzen, y por otro lado también las empresas del grupo IMQ Clínica Vicente Sebastián y Sorracho Consulta Médico pues la, la sentencia ha decidido condenar únicamente a las empresas del grupo IMQ a las que he hecho referencia anteriormente y ha decidido también absolver a, absolver a la empresa digamos, empleadora directa de estas trabajadoras hasta que perdieron su puesto de trabajo, la empresa Guisalce. Eh, los, los motivos por los que nos ha dado la razón, tanto a ella como a las trabajadoras, eh, han, sido, han sido varios. Por un lado, argumentos, bueno, se me ha olvidado antes comentar que también se ha reconocido una indemnización para cada una de las trabajadoras, Además del despido nulo, además del reconocimiento de los áreas de tramitación y de la lógica reambición, pues se ha reconocido también una indemnización de 1.000 euros para cada una de las 76 trabajadoras que conforman la plantilla de limpieza de este servicio y de 40.000 euros al sindicato ELA como eh, digamos, sindicato que ha apoyado en el camino a estas trabajadoras y que ha liderado de alguna manera la lucha sindical que estas trabajadoras han llevado a cabo. Eh, como decía, los motivos que han determinado la sentencia han sido, por un lado, motivos de legalidad ordinaria, es decir, eh, el tribunal entiende que concurría el derecho de subrogación, es decir, que las empresas del IMQ, cuando decidieron internalizar el servicio, tenían la obligación de contratar, de contar con esta plantilla de trabajadoras y al no hacerlo, lo que el IMQ estaba haciendo estaba es despedir a estas trabajadoras, con lo cual... Pues por eso han ha sido en parte condenadas las empresas del IMQ y no lo ha sido Isatzen, porque consideran que al existir derecho de subrogación era el IMQ quien tenía que responder sobre esos contratos de trabajo. Pero es que además de motivos de legalidad ordinaria, la sentencia estima que se han vulnerado derechos fundamentales de estas trabajadoras y del sindicato. La. Que se ha vulnerado el derecho a la indemnidad, es decir, el derecho a no sufrir represalias por ejercer... Eh, ...por ejercer o por defender los derechos laborales... ...por re reclamar en los juzgados, en este caso, unos pluses tóxicos... ...que venían reclamando desde hace tiempo las trabajadoras, la plantilla... ...por otro lado, también, se ha declarado vulnerado el derecho a la libertad sindical... ...en la medida en que eh, eh, de estas trabajadoras venían manteniendo un conflicto... ...para negociar un convenio propio y le había sido negada la posibilidad de negociar tal convenio... Y, por, finalmente, que también ha sido vulnerado el derecho de huelga porque estas trabajadoras estaban en huelga en el momento en el que fueron despedidas. Eh, es importante recalcar que la sentencia eh, eh, hace hincapié en que estamos ante un colectivo altamente feminizado, ante un colectivo altamente reivindicativo y y ante un colectivo que ha decidido organizarse en un sector feminizado y en un sector en el que normalmente las trabajadoras trabajan de manera muy atomizada muy separadas unas de otras y en las cuales pues bueno, la unidad es una cuestión difícil de hacer y en este momento pues, eh, lo han llevado a cabo y ese ha sido de alguna manera el motivo o la raíz del problema que ha, se ha suscitado con las empresas y que ha acabado con su despido eh, es por todo ello que, que eh, la sentencia estima que el IMQ ha procurado defraudar la ley y ha abusado del derecho y por lo tanto los despidos que ha realizado y que han afectado directamente a estas trabajadoras pues, son considerados nulos y son condenadas a la readmisión Soy Mose, trabajadora de la limpieza del IAMQ. Estamos muy contentas con la sentencia porque nos da la razón en todos los aspectos denunciados. La sentencia dice claramente que hemos sido despedidas por ser un colectivo de mujeres que hemos defendido nuestros derechos. Solo un colectivo de trabajadoras que durante años, somos, perdón, un de que durante años hemos luchado para mejorar nuestras condiciones. En, en abril del 2021 iniciamos la negociación colectiva para eliminar la brecha salarial y por la igualdad. Como no había voluntad por parte de la empresa de negociar, empezamos en octubre a movilizarnos. Y en noviembre convocamos una huelga. Casualmente, dos días después, nos llega la noticia de la decisión del IMQ de despedirnos a 90 trabajadoras. Decir que el IMQ no mostró intención ninguna de querer solucionar este conflicto. Hoy estamos muy contentos y dar las gracias, muchas gracias a todos los por habernos acompañado en esta pelea, en esta lucha y luchar merece la pena. Eta hizo, naiz, eta aiemekuko garbitasunaren langilea naiz. Oso, bo, gozi, oso posiga goz sententziaren batez Batesbe, guk azaldutako danari abasoya emondo eskuelako. Gu gara emakume langileak, eta gure derechoak defendidu doguzalako, kaleratuak izan gara. Azken borroka defenditasunena izan da, Desbet parkatu, desberdintasunena izan da, eta soldataren diskriminazioaren aurkakoa. Urrian, mobilizazioak egin genuan, azaro angreba eta gero kaleratuak izan gara. Hortik aurrera, ien ekuko jarrera, ez dugu inoiz ulertu. Inoiz ez dira jezarri irtenbide bat topatzeko. Hori lata. Va eh guk batera, ba hasi ginen eta aurrera beti gudanok bat eginda. Eskerrik asko borroka honetan lagun izan zarien guzti hori. Borroka merezi du